No busco, no busco, no busco No busco, no busco, no busco No busco, no busco, no busco No busco, no busco No busco asombrar Y el que me tira lo voy a costar No traiciono a mis hermanos, yo tengo la alta Soy el primero, seis problemas voy a encarar Me escuchan y no me pueden soportar a Mi furia se la voy a descargar yo sé que voy a coronar Lo que no querían que no vengan a mamar Solo pienso en acelerar Tomando comida en un vaso haciendo y ahora fronteo yo lo estoy haciendo y ahora forreo como en un estoy que goteo parece que hablan en hebreo porque no lo entiendo no sé que el dios pero me dice el niño tu canal es tu no me creo Dios Aunque que creo en lo mío confío en lo mío el lejos y ellos van a estar conmigo No lo sé, que se viraron porque no me tenían fe porque sabían que yo soy el best y ahora me ven sonando bien contando los recién y eso que recién empecé más adelante papi estoy volando estoy en el aire más que uno habla y no dice lo que es mejor que la y que no te pide, Haciendo business yo sé por qué carajo vine Cambiar la historia, porque gané en toda su memoria Que era mi propia trayectoria, y así alejarme de las escollas ey, ey, ey. El que me tira lo voy a cortar, no busco asombrar, no a mis hermanos, yo tengo la edad Soy el primero, si ponemos lo voy a encarar me ni no me pueden soportar Ni furia, el agua al descargar Bendición al trazo, Yo sé que voy a coronar lo que no creían Después no me vengan a mamar. No pienso frenar Solo pienso en acelerar Esto es mío ni ahí voy a forzar No, no Ni ahí